Muerte en el mar. Pacífico Occidental, tierra más cercana a 960 kilómetros. Solo tienes un tiro, ¿entiendes? Haz que valga. ¿Segura que tu rastrador se va a aferrar a su barco? Debería, eso creo. Escuchen, los perderemos en la niebla si ninguna de las dos se apresura. Se mareó de nuevo. Y lo único que ayuda es quedarse en cubierta. Llévala a la popa para que vea el horizonte. No. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos detuvimos? Solo llévala a la popa. Ven. Rápido. ¡Oh! Acceso restringido. ¿Nos están disparando? Aléjate de la ventana. Lo logró. Rastreador activo. Lo seguimos. Por fin tenemos a esos bastardos. Diez toneladas de pesca ilegal y un video de estos idiotas disparándonos. Eso es prisión, ¿cierto? Primero debemos alcanzarlos. Y detenerlos antes de que descarguen. ¿Alguna idea de cómo lo haremos? ¿Rusty? ¿Cómo va todo allá abajo? Creí que teníamos un trato, Gwen. Yo lo arreglaba y tú no lo averiabas. Creí que estábamos aquí para hacer lo que fuera necesario. Lo que se necesita es un motor, Gwen. Sabes cómo funciona un barco, ¿verdad? Solo dime cuándo. Necesito ayuda. ¿Sabes cuál es el problema? Hacemos que parezca muy fácil. Claro que sí. Mm. anfítrite. Creo que se detuvieron. Necesito sentarme. No vine para que me dispararan. Dime que no pasa todo el tiempo. No lo sé. Es mi primera vez fuera. Chicas, ¿están bien? No nos hirieron, si a eso te refieres. Pagarán por eso, lo prometo. Deina, ¿todo está bien? Oh, estos serán tres meses muy largos. ¿Estás bien? Nunca debí subirme a este barco. ¿En qué estaba pensando? ¿No eres la experta en peces? Ictéóloga. Amo los peces, odio el agua. Lo sé. Sé que es una ironía. Soy un ratón de laboratorio, pero mi universidad me obliga a que salga una vez cada tres años para mi acreditación. Debes amar lo que haces. Ahora, no tanto. Y. ¿Qué te trae a la mitad del Pacífico Norte? Uh, estudio medicina. Bueno, antes. Uh, de hecho. Es una larga historia. ¿Viste eso? ¿Qué cosa? Ahí. casi lo sé solo intento que Gwen no las moleste Gwen soy Dana para arreglar el motor tenemos un estimado de una hora dos horas escucha necesito a todas en el puente de mando es importante radar rastreador activo anfítrite. esa es una gran tormenta 160 kilómetros de ancho y crece Estamos en su camino. Meteorología. Nos disparan y no hay motor. Esto solo mejora. ¿Sabes lo que pasará si llegamos a la tormenta sin motor? Lo sé, Rusty. ¿Qué pasará? Sin motor no podemos esquivar las olas. Si no podemos esquivar las olas, nos volcaremos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Según su velocidad, menos de tres horas. Afuera. Hay algo en el agua. ¿En serio viste un bote? Parecía que... Alguien intentaba sostenerse de algo en el agua. Es difícil saber. ¿Segura que viste a alguien? Estaba muy oscuro, pero... no sé. Michelle, ¿viste algo allá afuera? Uh, no estoy segura. Lo siento, pero perdemos el tiempo con esto. Y saben que ya tenemos suficientes problemas. Apoyo a Rusty. No recibimos una llamada de emergencia, ¿cierto? Es decir, ¿de dónde vino? Del arrastrero chino. Pudo caer por la borda durante el caos. ¿Y no regresaron a buscarlo? Escúchense que vi algo en serio. Si es una persona, no podemos dejarla ahí. Es cierto. Tiene razón. ¿Qué tal esto? Erika, Michelle y yo sacamos el bote salvavidas y vamos a ver. Las demás, concéntrense en arreglar el motor... Y regresaremos cuando estén listas para irnos, encontremos algo o no. Si se van, nunca sabrán cómo regresar. Mantengan el reflector encendido. Asegúrense de que lo veamos. Y volveremos. ¿Cierto? ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Alguien me escucha? ¿Hola? La manguera. ¿Cat? ¿La? La manguera. ¿Y si no funciona? Funcionará. Sí, pero ¿y si no funciona? Kat, concéntrate. No hay motor que no arreglemos, ¿verdad? ¿Tengo razón? Tienes razón. Está bien. Terminemos con esto. Sé que odiabas el agua. Sí, no me recuerdes. ¡Hola! ¿Alguien me escucha? ¿Escucharon eso? Arreglaron el motor. Deberíamos regresar, como dijiste. No hemos buscado tanto. Seguro podemos esperar unos minutos más, ¿no? No, no, no, no, no, no. no. Tranquila, estoy segura de que mantendrán encendido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Michel! ¡Michel! ¡Michel! ¡Michel! ¡Michel! ¡Michel! ¡Michel! Dame una abrazadera más grande. Pero espera. Te... ¿Qué demonios pasó? Fuiste tú, Gwen, ¿recuerdas? Solo intentamos arreglarlo con lo poco que tenemos, ¿sí? ¿Y el generador? Le dispararon a la bomba y a una manguera. Ya le dijimos a Gwen. Escucha, sin ese reflector, Dana no tendrá idea de cómo demonios regresará al barco. Lo entiendo. Pero una cosa a la vez, ¿está bien? Ah, encontré una. Michelle. Michelle. ¡Michel! ¿Dónde estás? Michelle. Michelle. ¿Por qué te Creo que... Tampoco me gusta mucho el agua. Arreglaron la electricidad, encendieron el motor. Está vivo. No. Este hombre no se cayó de un arrastrero pesquero. Me sorprende que siga vivo considerando lo fría que está el agua. Tienes razón. Necesitaremos tu ayuda. Está bien, vamos, puedes hacerlo. Manómetro. Uh, um, necesito el desfibrilador. En el botiquín, ahí está. ¿Alguien me da un cuchillo, unas tijeras? ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir en el agua tan fría? ¿Quince minutos? Tal vez treinta, máximo. Entonces debería estar muerto. Sí lo estará si no se apresuran. Toma. Señor, recuéstese por favor. ¡Suéltela! Señor, debe soltarla para que podamos no, ayudarlo. No, no, De puedes... no, Tranquilo, esto. señor. Nadie intenta hacerle daño, ¿bien? ¡Tranquilo! No. Ah. Estás bien. Sí, estoy bien. Ayuda, Rusty. Sí. Déjame ver. Iré por el rifle sí. y después lo encontraré. ¿Tú sola? Todas lo buscaremos. Nos quedaremos aquí para que vayas a cubierta. Está bien. Toma, lleva los el cuchillos más grandes en, en el comedor. Espera, comelo. ¡Rosty! ¿Qué acaba de pasar? No lo sé. Espera. De cerca. Y Otra opción tenía. traer el botiquín. Está debajo de la lavamanos, por ahí. Ese psicópata la atacó, debemos hacer algo. Ya no tenemos que preocuparnos por él. ¿Qué? ¿Ella? Ella lo mató. ¿Qué? Le hice lo que nos iba a hacer. ¿Querían que primero matara a una de nosotras? Te dolerá. Pon el piloto automático. ¿Piloto automático? Necesitamos llamar a los guardacostas. Sí, por supuesto. Hay un hombre muerto en tu barco. ¿Qué haremos? ¿Lanzarlo por la borda y fingir que nada pasó? Escucha, hice lo que debía hacer. Dejen de pelear. ¿Sí? Salgamos de esta tormenta y después decidiremos qué hacer. Unas horas no harán la diferencia. Ahora debemos meter ese cuerpo antes de que nos acerquemos a la tormenta. Oigan. ¿Qué? qué pasa? Él... ¿Eh? Creí que habías dicho... Estaba segura de que estaba muerto. Mátenme. ¿Qué? Cuando me sujetó en la enfermería... Creo que dijo... Mátame. Y mátense. Terminen esto. Pensé que el motor estaba bien. Lo arreglamos. Ese hombre sigue allá afuera. Cierren oh. esas puertas. El generador funciona. Apaga eso. Bien, todas. Deben tranquilizarse. ¿Tranquilizarnos? ¿Escuchaste lo que le dijo? Tal vez estaba en shock. Delirando. Le afectó estar tanto tiempo en el agua. Está claro que no estaba muerto como creíamos, ¿cierto? ¿Cierto? Ten cuidado con eso, Kat. No, no debió sobrevivir a eso ¿Qué me dicen del enorme cuchillo que Rosti enterró en su estómago? ¿Cómo sobrevivió a eso? Se arrastró hacia algún lugar, ¿sí? Se arrastró y murió Nadie sobrevive a una herida como esa A eso me refiero, Rosti No debió sobrevivir en primer lugar Tiene razón ¿Cómo explicas eso? Bien, puede estar muerto o no pero nada de eso importa si no arreglamos ese maldito motor. La tormenta nos alcanzará en una hora. Sin el motor, sabemos lo que pasará. Incluso si pedimos ayuda, nadie llegará a tiempo por nosotras. Todo depende de nosotras. Como si fuera algo nuevo. Sparks y yo las ayudaremos. ¿En serio? Ustedes sigan. No tardaré. ¿A dónde vas? Debo encontrar a nuestro amigo. No deberíamos quedarnos juntas. Trabajaremos más rápido si no nos estamos cuidando todo el tiempo. No tardaré. Dane, espera. Si no está muerto, lo matarás, ¿verdad? Arregla el motor. Se necesita combustible. Maldita sea. Ay, perfecto, lo que faltaba. ¿Qué demonios pasa ahí abajo? El generador se quedó sin combustible. Traeré el combustible. Necesito que ilumines aquí. De acuerdo. Saldremos de esto, ¿verdad? Sí. ¿Sabes por qué? Porque somos muy buenas. Puedes apostarlo. ¿Sparks? ¡Sparks! ¿Sparks? No estamos para bromas. Nunca arreglaremos esto a tiempo. Nunca arreglaremos esto a tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Está aquí? ¿Está, está aquí en algún lugar? ¿Qué? ¿Qué pasó? Estamos en graves problemas. ¿Dónde está Sparks? No lo sé. Estaba justo aquí. ¿Sparks? ¿Estás aquí? Sparks. ¿Qué pasa? Aquí estás, Sparks. ¿Qué pasó? Yo... Uh, no lo sé. Está herida. ¡Déjalo! ¡Aléjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! Creo que está muerto. ¡Ah! También lo creo. Desde ahora, nadie debería tocarlo. ¿Cómo que nadie debería tocarlo? ¡Todas lo hicimos! ¿Ven eso? ¿Ya lo tenía? Um, no tuve la oportunidad de revisarlo antes. Deina, ya dijo que no lo tocáramos. Eso no es bueno. Ya no hay nada que hacer por él. Concentrémonos en arreglar el motor. ¡Kat, qué demonios haces! ¡Me voy de este barco! ¡Todos deberían hacer lo ¡No mismo! seas estúpida, Kat! ¡Por el otro lado, deténganla! ¡Debes detenerte! ¿No piensas con claridad? Me largo de este barco, Rusty. Con o sin ti. ¿Y a dónde irás? Tiene razón, Kat. El lugar más cercano está a 960 kilómetros. Te quedarás sin combustible mucho antes de llegar. Creo que voy a arriesgarme. ¿En verdad crees que lo lograrás con esto? Si tanto te importa, ayúdame con el bote más grande. En cualquier bote terminarás en el agua. Morirás. Eso es seguro. Si nos quedamos aquí, todas moriremos. ¿No se dan cuenta? No sabemos qué tenía ese hombre. Lo que sabemos es que ahora lo tenemos. Kat... La única esperanza real que tenemos de sobrevivir a esto es haciendo que funcione ese motor. Sabes que no lo lograré sin ti. ¿No crees que en verdad se pueda arreglar ese desastre, o sí? Puedo. Si me ayudas, lo haré. <ríe> ¡Aléjense, ¿sí? ¿De acuerdo? Irte de aquí es una sentencia de muerte. Pero si eso es lo que quieres y pretendes dejarnos para que nos defendamos solas, entonces no te detendremos. Comprendan. Solo no quiero morir, entienden. No aquí. No así. Entonces sugiero que nos pongamos a trabajar Solo si ya terminaron con el drama ¿Sparks? Ve a la radio, enviaremos esa señal de auxilio, ¿está bien? Intentaré ir hacia las olas Tal vez ganemos tiempo. Te ayudaré. Está bien. Ustedes vayan con Rusty. Necesitará toda la ayuda posible. Lo, lo siento. No puedo regresar ahí. No hasta que se deshagan del cuerpo. ¿Alguien tiene algún problema con lanzarlo por la borda? De hecho, es lo último que deberíamos hacer. Ya tuve suficiente de todas tus mentiras y de tu actitud hipócrita y mojigata. Estaba enfermo, ¿no? Y todas estuvimos en contacto con él. Si es contagioso, debemos saber qué es antes de que todas terminemos como él. ¿Eso es algo que puedes hacer? Michelle puede hacer una autopsia. La ayudaré. ¿Espera aquí? No estoy calificada para eso. Estoy a la mitad de la carrera de medicina. No puedo. No Puedes hacer esto, ¿cierto? Oh. Oh. No entiendes. Oh, en, en verdad no soy buena en situaciones de estrés. Por eso abandoné la medicina. Lo haremos con calma. Un paso a la vez. ¿Sí? Un paso a la vez. Abre su camisa. Tomaré algunas muestras, ¿de acuerdo? Sí. Mayday, Mayday, aquí a Solicitamos ayuda inmediata. Estamos atrapadas, nos dirigimos a una tormenta de categoría 3. A 2.5 grados, 3, 2.9 minutos de latitud norte. 1, 4, 2 grados, 4, 4.9 minutos al este. Repito, solicitamos ayuda inmediata. Les digo que no hay nadie afuera. Nadie es tan estúpido como para acercarse a esa tormenta. lo sigue intentando, ¿sí? Mayday, Mayday, anfítrite, solicitamos ayuda inmediata. ¿Alguien me copia? Mayday, Mayday, aquí anfítrite, solicitamos ayuda inmediata. ¿Estás bien? Eso creo. Los tanques de lastre están llenos. Eso debería estabilizarnos. Un poco. No, me refiero... ¿A que si tú estás bien? Mayday, Mayday, aquí Amfítrite. Solicitamos ayuda inmediata. Nos dirigimos a una tormenta de categoría 3. ¿Quieres saber si estoy bien con el hecho de que... de no ser por mí no habría este desastre? <susurra> si estoy bien por ser la responsable de que tal vez nos maten a todas. Nadie te está culpando. Yo me culpo. Este es mi barco, es mi responsabilidad y esta vez llegué muy lejos. No sabíamos lo que iba a pasar cuando subimos a ese hombre. Hicimos lo que era correcto. Papá hubiera hecho lo mismo. ¿Cuándo fue que mi hermana menor creció tanto? Tenía que crecer para poder cuidarte. Dana, soy Michelle. Creo que tal vez quieran echarle un vistazo a esto. Ve, yo me encargo. Sí, voy para allá. Mayday, Mayday, aquí anfítrite, solicitamos ayuda inmediata. Nos dirigimos a una tormenta de categoría 3. ¿Alguien me copia? ¿En serio crees que es necesario? Ya tuve muchas sorpresas por hoy, gracias. Si alguien intenta abrir una de estas puertas, quiero saberlo. ¿Lista para trabajar ahora? ¿En serio crees que podremos arreglar esa maldita cosa? ¿Estás bien? Eso creo. Oh, oh, está... Está debajo de la puerta. Lo encontramos en los bolsillos de su pantalón. Dudo que encienda, pero... Tal vez Sparks obtenga algo de su tarjeta SIM. Lo demás está en la cámara de Sparks. La encontramos en el piso. Tal vez haya algo que nos ayude. Uh, usaría unos guantes si vas a tocar eso. Solo por precaución. ¿Ya encontraron algo? Debería regresar. Pero avísanos cuando encuentren algo, ¿sí? Bien. ¿Cuántas más necesitas para la biopsia? Esto será suficiente. ¿La alcanzas? Eso creo Rosti, ¿escuchaste eso? Es el timón que envía vibraciones a la cubierta Si ¿Sí sigues aquí... ¿Rusty? ¿Estás ahí? ¿Rusty? ¡Mayday! ¡Mayday! Aquí, Anfítrite. Solicitamos ayuda inmediata. Estamos atrapadas. ¿Hay alguien ahí? Mayday. Mayday, Mayday. El celular estaba en su bolsillo. ¿Crees poder leer su tarjeta SIM? ¿sí? Ah, sí, no está dañada, sí. Ayúdame con esto. Michelle dijo que nos pusiéramos guantes antes de tocarlo. Entendido. Cada marca es proporcionalmente igual, pero cada marca nueva es un poco más grande que la anterior. Una infección o una enfermedad no se propagaría así. No, así no. ¿Qué crees que sea? Esperaba que tú me lo dijeras. Enfrenta tus miedos, ¿cierto? Oh. Oh. Puedes hacerlo. Terminemos con esto. Todo, excepto el corazón, está podrido. No es posible. no te detengas. Ya casi terminas. Solo respira. ¿Sí? Midian, Midian, no, no, puedes quitarme la máscara. Miguel, ¡Déjame la máscara! ¡No! ¡No! déjatela. la! ¡Michel! ¡Ah! eso? Rusty, ¿podrían arreglar el generador? Parece que ya casi está listo. ¿Rusty? ¿Kat? ¿Me copian? Camilla. 어? <웃음> Nicky. Rusty. God. Gwen, soy Dana uh, Rusty y Kat no están abajo ¿Están contigo? Gwen, ¿estás ahí? No te muevas Dije que no te muevas Gwen, no tienes que hacer esto Debió decir algo Gwen, por favor ¿Qué demonios está pasando? Tiene las marcas en su brazo, y no le dijo a nadie. Ha estado aquí todo el tiempo y no dijo nada. ¿Eso es cierto? Ah, yo... Anda, enséñale. <ríe> ¡Dije que le enseñes! Está bien. ¡Una maldita enfermedad! ¡No estás bien! Ya fue suficiente, ¿sí? ¡Ya basta a un lado, Erika! No es una enfermedad. No está enferma. Creo... Creo que es una mordida. ¿Una mordida? ¿Pero de qué? No lo sé. Pero algo se alimentaba del cuerpo de ese hombre. Conforme creció, las mordidas se hicieron más grandes. Las tres manchas crecieron. Intentó moverse hacia Sparks como nueva fuente alimenticia, pero Dana lo asustó antes de que terminara de atacarla o de adherirse. Son solo mentiras. Ese hombre estaba enfermo. Así de simple. Ahora tal vez Sparks nos infectó a todas. Lo vimos, ¿entiendes? Lo vimos dentro del hombre cuando lo abrimos. Parecía que... Intentaba mantenerlo vivo. Ah, ah. Creo que así sobrevivió en el agua. Lo mantenía vivo lo suficiente como para encontrar otro huésped. ¿O sea, nosotras? Viendo su crecimiento, necesitaría un huésped de sangre caliente. ¿Eh? no es lo más fácil de encontrar en medio del océano. Deina, ¿tú crees todo esto? La cosa que vieron, ¿creen que podrían mostrarnosla? Está muerta. ¿Murió? Claro que sí. Salió de la boca del hombre y después solo... No lo sé, solo se derritió. Lo que sea que fuera ya murió, ¿No? No hay nada de qué preocuparse. ¿Cierto? Lo que estaba dentro del hombre era muy pequeño para hacer esas mordidas. Kat y Rusty no estaban en el cuarto de máquinas. Rusty, Kat, ¿son ustedes? ¡Dios! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Melo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No No toques! toques. No dejes que se vaya Podemos hallarlo con esto ¿Chel? ¿Cómo está? Respira. Pero no tengo idea del daño interno que pueda tener. ¿Y si puso una de esas cosas dentro de ella? Como la que viste en ese hombre. No lo sé. Tal vez es lo que la mantiene viva. Encontré algo. <ríe> <ríe> Esta es la última llamada que hizo hace cuatro días. Las coordenadas de la llamada están aquí. En medio de la fosa de las Marianas. ¿Qué demonios estaba haciendo ahí? ¿Fosa de las Marianas? La parte más profunda del océano. A 11 kilómetros de profundidad. Podrías hundir el monte Everest y la punta seguiría estando al menos un kilómetro bajo el agua. Uh, recuperé fragmentos de un video que intentó subir desde su celular. ¿Son muestras de núcleo? No puede ser. La fosa está protegida. Espera. Deténlo, ahí. Regresa un poco. Alto. Petróleo y gas amor. Malditos. ¿Qué pasa? Buscaban petróleo. Pero es ilegal. Un genio del gobierno estadounidense habló sobre permitir perforaciones en la fosa. Estos tipos intentaban clandestinamente tener una ventaja en la competencia. Eso sigue sin explicar qué le pasó a ese hombre. O oh, cómo terminó en el océano a 320 kilómetros de ahí. Nadie ha excavado tan profundo. Y por supuesto, no hay una fuente alimenticia de sangre caliente cerca de esa profundidad. Se enfrentan a lo desconocido. No sabemos qué tipo de microbio trajeron. Algo desesperado por vivir. Eso es seguro. Ah, y descargué esto de mi cámara. Miren a un lado de su cuello. Lo que sea... Y esa cosa ahora es más grande. Si vemos a esa cosa de nuevo, debemos alejarnos de sus pequeños tentáculos. Creo que los usa como una medusa para dejar inconsciente a su víctima. Tal vez por eso no recuerdas que te atacó. Eso es cierto. ¡Ah! Es inútil sin el motor. El océano nos lleva de un lado a otro. Debemos encontrar a Kat y ver qué tanto faltaba para encender el motor. No podemos escapar de la tormenta aquí. Si no podemos mover la proa hacia las olas, eventualmente nos volcaremos. Pero hay posibilidad de sortearlas, ¿no? De que sobrevivamos. Solo bastará una gran ola. Y esa ola llegará. P pero por lo que sabemos, Kat ya podría estar muerta. Y ser comida de esa cosa. Será mejor que Kat esté viva. Porque sin Rusty es nuestra única oportunidad. Hagan lo que quieran. Pero no iré. Me quedaré aquí y cuidaré a Rusty. ¡Ah! No puedes hacer más por Rusty. Te necesitamos en caso de que Kate esté herida. Lo siento, pero uh, no estoy dispuesta a ir. ¿Está bien? Si no hacemos nada, todas vamos a morir. Yo iré. No tenemos muchas opciones. Debemos enfrentar nuestros miedos. Cerrar en caso de incendio. Las bengalas están en la caja del bote salvavidas. ¡Vamos! Uh, deberíamos conseguir suministros de la enfermería, ¿no? Por si acaso. ¿Sabes cómo usar esto? Sí. Bien. ¡Iré por Michelle! ¡Vaya! ¡Deina! ¡Michelle! ¡De ¡No! Michelle! Forma de morir. Tengo la morfina. Bien. Debemos irnos, debemos ir al cuarto de máquinas. Deida. Debemos encontrar a Kat. Debemos ir al cuarto de máquinas. Ya. ¿Dónde? ¿Dónde está Michelle? Está... Ella está muerta. ¿Muerta? ¿Cómo? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Entramos! ¡Entramos! ¿Entramos? ¡No! ¡No! ¡Sobrevivirás! ¿Me escuchas? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Deina! ¡No morirás por mí! ¡Ahora! ¡Vete! ¡No, no! ¡No, no! no! ¡Deina! ¡Deina! ¡No! ¡No podemos sacarla! ¡No! ¡Aléjense de la puerta! ¡Ya! Fuiste tú. Tú. Bloqueaste el cerrojo. Intentabas dejarnos afuera. ¡Aléjense de la puerta! ¡Ahora! ¿No dejarán que esa cosa entre aquí? ¿Me escucharon? Cobarde. Es mejor que ser un héroe muerto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Deina! ¡Ya baja! ¡Vamos acá! ¡Ya basta. ¡Ah! basta! ¡Ah! ¡Detente! ¡Detente! ¡Dete! ¡Detente ya, Deina! ¡Deina! ¡Aléjate de ella! ¡Deina! ¡Ya déjala, Deina! ¡Dete! ¡Basta! ¡Ya, la Teina! ¡Basta! Ya es suficiente con preocuparnos por esa cosa allá afuera ¿Y nos preocuparemos por nosotras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? No te atrevas a juzgarme No tienes idea de lo que tuve que pasar para arreglar esta cosa. No iba a hacer todo esto por nada. ¿Trabajaste en esto todo este tiempo? Rusty y yo empezamos a trabajar. Cuando la escuché gritar, fui a buscarla. Solo recuerdo despertar detrás de la caja de velocidades. Rosti estaba a mi lado. Esa cosa ya estaba en ella. Se alimentaba de ella o algo así. Cuando vinieron para revisar el generador, quería decir algo, ¿sabes? Llorar, pedir ayuda. Pero me daba miedo que, que esa cosa me atacara. Rosti logró ponerse de pie de nuevo. Es increíble La siguió y salió de aquí Siempre fue más fuerte que yo Esperaste a que se fuera Y te encerraste aquí Así fue, maldición Y cualquiera de ustedes Hubiera hecho lo mismo ¿Dijiste que arreglaste el motor? Ya casi tengo que acomodar la manguera del combustible. ¡Excelente! ¡Saldremos de aquí! ¡Sobreviviremos! Hay un problema. Debemos encenderlo desde el puente de mando. El circuito eléctrico no funciona aquí. Tuve que puentearlo. ¿Cuánto tiempo necesitas? Con un poco de ayuda... 15 o 20 minutos máximo. Yo lo haré. Lo encenderé desde el puente de mando. Pero primero, ¿qué creen que mate a esa cosa? ¿Electricidad? Podría funcionar. Cat, ¿dónde está? Está en la cabina con las llaves. Tengo un poco de alambre. Bingo. Cargador eléctrico Muy bien ¿Funcionará? Funcionará Pero quién sabe si mata esa cosa No podrás dispararle Así que tendrás que acercarte para apuñalarlo No lo enciendas hasta que lo necesites O se consumirá la energía Y cuando esté encendido Mira. No desearás tocar la lanza. Ok. Diez minutos. Estaremos listas. No te preocupes por nosotras. Solo lleguen al puente de mando. Llegaremos. Gwen, ¿estás ahí? Lo logró. Nos salvó. ¿Sparks? ¿Qué hiciste? Maldito de una vez por todas. No, solo deja que se lo lleve la tormenta. ¡Morirá aquí y ahora. Ni siquiera sabemos si funcionará. Parks. Gwen también. Lo siento tanto. ¿Pusiste el piloto automático? Sí. Lo dirigí hacia Guam. Pero... no dejaremos que eso pase. ¿A qué te refieres? No podemos matar a eso que sigue afuera. Ese tipo intentó destruir el motor. Sabía lo que hacía. Intentaba evitar que esa cosa se propagara. Intentaba evitar que llegara a alguien más. No intentas decir Debemos que... dejar que el barco se hunda. Con eso y con nosotras. ¡Estás loca! ¡Es suicidio! ¡Díselo! ¡Dile que está loca! ¿Viste de lo que esa cosa es capaz? ¿En verdad queremos ser las responsables de liberar eso al resto del mundo? Amigos, familia... ¿Quién dice que no encontrará a alguien más para alimentarse? Ballenas, focas, son de sangre caliente. ¡Moriríamos por nada! Hay más oportunidad de que muera de hambre si se hunde con nosotras. Escucha, lo único que sé es que iré a casa. Tengo una vida, planes, y estoy segura de que no moriré aquí en medio del maldito océano. Solo porque no tienes a nadie no significa que puedes sacrificar al resto de nosotras. Lo siento, Kat. Comprende, debemos hacerlo. No, espera, no, Kat, déjala, ¡No lo hagas! Kat. Ya basta. No, no moriré aquí. Ya basta. ¡No! No no quiero hacer esto no. <tose> <tose> Tiene que haber otra opción. Tal vez ¡No! haya una forma de matarlo y que aún no has pensado. No podemos... ¡Arriesgarlo! ¡No! ¡Diota! 你拿著我的手, <音><音><音> Gracias.